El 19 de noviembre de 2004, se escenificó el altercado más bochornoso en la historia de la NBA. Donde jugadores de los Indiana Pacers subieron a las gradas y enfrentaron a trompadas a los fanáticos furibundos de Detroit Pistons. Pero hubo una versión que jamás fue contada. Somos Sports Parade, donde hablar es tendencia. Suscríbete, da like y activa la campanita Esperamos tus comentarios Bajo la dirección del cineasta, escritor y productor Floyd Rush Netflix lanzó una saga de documentales titulados Untold Basados en atletas y acontecimientos deportivos Que coparon los titulares en su momento pero con la particularidad de presentarnos el lado oscuro de la luna. Su intención es darle a los protagonistas la oportunidad de contar lo ocurrido bajo su propia sombra, aquella que el público jamás conoció. En el caso que nos compete, Malice at the Palace recoge la trifulca escenificada en el ya demolido Palace of Auburn Hills de Michigan, entre feligreses de los Detroit Pistons y tres jugadores estelares de Indiana Pacers. El infame Ron Artest, hoy Meta World Peace. El cabeza caliente Stephen Jackson. Ambos se casaron con la gloria años después, al coronarse campeones con Los Angeles Lakers y San Antonio Sports, respectivamente. Y el tercer protagonista, no tan afortunado como los demás, al ver su incipiente carrera desmoronarse como consecuencia del fatídico episodio Jermaine O'Neal. Este capítulo documental producido en conjunto por Ryan Duffy, Tally Middleton, Miguel Tamayo y McLean y Chapman Way también cuenta con los testimonios del Salón de la Fama y Superestrella de los Indiana Pacers Reggie Miller. de Donnie Walsh, presidente de la franquicia con sede en Indianápolis. Igualmente, su parte de la historia la cuenta el detective de la policía de Arbon Hills, Brian Martin, además de los radicales fanáticos de Detroit Pistons, Buddy France y Charlie Haddad, aquel que invadiera el tabloncillo para retar directamente a Meta World Peace, recibiendo un contundente golpe del jugador y compañero de Meta World Peace, Jermaine O'Neal. Estos sirven de interlocutores en la producción publicada por el gigante del streaming en Netflix, entre otras personas que estelarizaron los hechos. El enfoque dado, las evidencias, las causas, las consecuencias, los argumentos y una óptica nunca antes enfocada es lo que veremos en este atinado documental que nos permite ver una realidad que va más allá de la curva de nuestro pico. Somos Sports Parrot, donde hablar es tendencia. El trending talking de los canales. Suscríbete, da like y activa la campanita. Recuerda que esperamos tus comentarios.